Saludos cordiales, mi nombre es Uleima Corredor, profesora asociada de la Universidad Nacional Abierta, adscrita al Centro Local Zulia. Muy contenta de poder compartir con todos ustedes en este importante evento académico en la celebración del 44 aniversario de la Universidad Nacional Abierta. Quisiera compartir con ustedes en, en esta oportunidad una ponencia titulada Inclusión Socioeducativa de las Personas con Discapacidad. Una mirada desde las políticas públicas, la cual es un avance de investigación de un estudio en desarrollo en curso que tiene como finalidad analizar el impacto de las políticas públicas en el colectivo de personas con discapacidad en nuestro país. Con la finalidad de contextualizar la situación problemática y de mostrar la gravedad de la misma, quisiéramos compartir con ustedes algunos datos de interés, datos que son bien importantes, pues dan cuenta de, de la gravedad de la situación eh, que viven las personas con discapacidad en todo el mundo. Más de mil millones de personas viven con alguna discapacidad. De esos mil millones de personas, 200 millones experimentan serias dificultades de funcionamiento. Casi el 12% de la población en América Latina y el Caribe vive con al menos una discapacidad. Eh, la cifra equivale aproximadamente a 66 millones de personas en el contexto latinoamericano. Y otro dato interesante es que la prevalencia de la discapacidad va en aumento. Entre las causas que pudieran eh, estimular este aumento de la prevalencia de la discapacidad se tiene el envejecimiento de la población, eh, algunas enfermedades crónicas, accidentes de tipo automovilístico como accidentes laborales. Como podemos observar entonces, es una situación grave, complicada y que atañe a un importante número de la población. De manera que esos datos que hemos visto en la lámina anterior son sumamente significativos y dan cuenta de una problemática eh, aún sin resolver en todo el mundo a pesar de la existencia de leyes que permitirían generar o implementar políticas públicas para minimizar esta situación problemática. Eh, pero sin embargo, a pesar de la existencia de ese importante marco legal que lo conseguimos desde la Constitución Nacional eh, de la República hasta diferentes documentos legales en nuestro país, no se ha logrado generar políticas públicas que tengan eficiencia, que sean eficaces para resolver el problema eh, y además, las pocas políticas públicas que se han generado eh, no han tenido gran impacto y no han sido sostenibles en el tiempo. Es importante destacar que esto no es el caso solamente de Venezuela, eh, en todo el mundo según el informe mundial eh, de la Organización Mundial de la Salud, se señala que existen en todo el mundo eh, algunas barreras discapacitantes que dificultan que las personas con discapacidad puedan ser incluidas eh, de manera plena en todos los procesos sociales, culturales y educativos de la sociedad. Entre los obstáculos discapacitantes en primer lugar se presentan las políticas públicas insuficientes, es un fenómeno entonces que eh, se da en todo el mundo. Tenemos también actitudes negativas de la sociedad, estas se dan por por desconocimiento o por concepciones erradas o mitos en relación con las personas con discapacidad. Además tenemos que eh, hay una prestación de servicios insuficiente. es decir, los servicios que se tienen para la atención de personas con discapacidad son muy pocos, pero además de que son pocos no se encuentran en todas las ciudades de los países, sino que se encuentran sobre todo en las zonas, en las grandes capitales, siendo entonces las personas con discapacidad que se encuentran en las zonas, en las regiones más apartadas en el interior del país, las más perjudicadas. Pero además, estos pocos servicios que se tienen eh, son deficientes, entonces se tiene problemas también con esos pocos servicios debido a que muchas veces en estos no se cuentan con los recursos, con los apoyos y con el personal calificado que debería eh, tener para, para prestar este servicio a las personas con discapacidad. Tenemos además... Una financiación insuficiente que claramente influye y limita el que se puedan eh, tomar decisiones en relación con políticas públicas que permitan eh, eliminar esta problemática o por lo menos aminorarla. Existe una falta de accesibilidad, la cual no es solo física eh, o arquitectónica, sino que también es una falta de accesibilidad cognitiva, una falta de accesibilidad comunicacional, una falta de accesibilidad social, eh, lo que limita entonces la participación de las personas con discapacidad. Y finalmente se tiene que eh, hay falta de participación y consulta de las propias personas con discapacidad y de sus familiares en la toma de decisiones que les atañen directamente. Es necesario que de manera eficiente y sostenible en el tiempo se generen políticas públicas. De allí la importancia de este estudio, de analizar hasta ahora cuál ha sido el impacto de esas políticas en nuestro contexto venezolano. En una investigación que realicé en el año 2020, se pudo determinar que en el caso venezolano a pesar de contar con un marco legal y normativo que avala la inclusión eh, de las personas con discapacidad, eh, las mismas personas con discapacidad que participaron como informantes claves en la investigación señalaban que a pesar de existir esas leyes, en la realidad, en su cotidianidad, ellos no sentían que existieran realmente eh, acciones, servicios eh, que permitieran facilitar su inclusión plena en la sociedad. Vemos entonces que en el año 2006 en Venezuela se promulga la ley para personas con discapacidad donde se regula, donde se norma todo lo que tiene que ver con eh, los derechos que estas personas tienen para acceder a los diferentes ámbitos de la vida en sociedad. Eh, en este año 2021 eh, se incluyó, se presentó ante la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley que pretende sustituir que va a sustituir el anterior del año 2006 eh, y que ya fue aprobado por la Asamblea eh, Nacional este proyecto de ley es interesante mencionar que eh, se piensa entonces en, en cambiar de nuevo la ley, en, cambiar, en crear una nueva ley sin que se haya cumplido todo lo plasmado en, en la ley del año 2006, sino que más bien eh, habiendo retrocedido en algunos aspectos que ya se habían logrado algunos avances. Eh, otro aspecto importante eh, del marco legal venezolano es el relativo al hecho de que en Venezuela Venezuela en el, año 2000, en el año 2013 ratifica su adhesión a la Convención Internacional de, las personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es muy importante porque los países partes se comprometen a asumir un conjunto de obligaciones que tienen como finalidad asegurar que las personas con discapacidad puedan eh, incluirse en todos los eh, en todos los ámbitos de la vida en sociedad ejerciendo eh, sus derechos humanos y sus libertades fundamentales tenemos además eh, en el ámbito propiamente educativo eh, la conceptualización y política de la educación especial en Venezuela. En materia de educación especial Venezuela siempre ha ido a la vanguardia con el resto del mundo eh, desde la década de los 70 con la creación de la Dirección de Educación Especial. Tenemos además a partir del año 2007 la... la un documento de lineamiento sobre el ejercicio pleno del derecho de las personas con discapacidad a una educación superior de calidad. En este documento se plasmaron algunos lineamientos, orientaciones para garantizar eh, la inclusión de las personas en el sistema universitario. Eh, de manera que eh, podemos decir sin, sin, duda, sin dudar, sin equivocarnos, que en Venezuela contamos con un importante marco normativo, sin embargo las políticas públicas no han sido eficientes, no han sido sostenibles en el tiempo y por tanto no han logrado minimizar la problemática relativa a la falta de inclusión de las personas con discapacidad. Entre los logros podemos destacar... Eh, el registro y certificación de las personas con discapacidad que lo realizan entre el PASDIS y, y el CONAPDIS eh, y que en algún momento eh, otorgaban a las personas con discapacidad algunos beneficios, como por ejemplo el 50% de descuento en pasajes extraurbanos, aéreos, marítimos, ferroviarios, en rutas nacionales. Eh, tenían también gratuidad en el pasaje urbanos eh, siendo este subterráneo o superficial en el caso de caracas eh, registro público gratuito en todo el país eh, se garantizaba de alguna manera el derecho al trabajo a través del de 3% de la cuota de reserva legal que garantizaba que las personas que todas las empresas debían tener públicas y privadas debían tener en su planta de de trabajadores, un 3% de personas con discapacidad, eh, prioridad para el ingreso a las universidades públicas, eh, un trato preferencial en los establecimientos públicos, eh, surgió aquello de delimitar estacionamientos para personas con discapacidad, eh, las taquillas de atención preferencial en los bancos o en algunas instituciones, este, eh, prioridad en el otorgamiento de beneficios sociales y también el bono para trabajadores con hijos con discapacidad. Muchos de estos beneficios todavía se mantienen, otros se han perdido, eh, pero como puede observarse, eh, casi todos estos beneficios eh, se enfocan simplemente en, en otorgar eh, algunas dádivas, algunos, algunos bonos, bonificaciones a las personas y no en generar realmente condiciones que permitan que las personas con discapacidad desarrollen su autonomía, que es lo que realmente se espera. ¿no? Eh, en el año 2008 se creó la misión José Gregorio Hernández, eh, dirigida a atender de forma integral a las personas con discapacidad. Se supone que a través de políticas públicas, eh, el PASDIS, que es quien clasifica, quien evalúa qué tipo de discapacidad tienen las personas, eh, es un programa de atención en salud integral para las personas con discapacidad, que también tiene como finalidad el desarrollo de políticas públicas el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, ha realizado algunas campañas orientadas a sensibilizar a la, a la sociedad y campañas dirigidas a la prevención de la discapacidad. También desde el, CONAT, el CONAPDIS se eh, propició una campaña que tenía como finalidad el, el que la gente entendiera, conociera cómo es el uso correcto de los términos para dirigirse a las personas con discapacidad eh, una campaña también bien importante que se realizó en su momento bueno llega, llegados a este punto eh, vamos a conversar entonces un poco brevemente eh, porque ya el tiempo nos está apremiando acerca de, de la importancia de tomar en cuenta todo el ciclo de las políticas públicas, muchas veces lamentablemente, eh, no solo en nuestro país, en muchos países del mundo, eh, se diseñan políticas públicas, las cuales eh, luego se implementan, pero no se lleva, eh, no se realiza ese importante proceso de evaluación de la política que definitivamente es tan importante como las demás fases y más importante aún en el sentido de que permite recopilar información acerca de la efectividad y eficiencia de dicha política y de las decisiones que pueden tomarse respecto a, a la conveniencia de mantener una política o de simplemente eliminarla o de incorporar elementos eh, que pudieran hacer falta como vemos en la imagen eh, en el ciclo de políticas públicas este, se identifica la problemática, en nuestro caso está más que planteado, se formula la política, se toman decisiones, se implementa y se llega a ese proceso de evaluación. Que no es otra cosa que, que un proceso sistemático que permite me observar, permite medir, analizar e interpretar una intervención pública sea un programa, un proyecto, un servicio eh, que, que se ha implantado, que se ha implementado como parte de una política pública eh, y que tiene como finalidad este proceso valorar, determinar el cumplimiento de los objetivos y metas que se habían planteado al momento de su generación, de su implantación porque toda política pública se genera con la finalidad de eh, eliminar o de aminorar una problemática social existente en relación con la metodología eh, que nosotros utilizaremos en el desarrollo del estudio que eh, tiene una finalidad evaluativa nuestra intención eh, con este estudio es analizar precisamente el impacto que han tenido las políticas públicas existentes en el país en las personas con discapacidad es necesario eh, que sea un estudio mixto por cuanto eh, vamos a requerir eh, Encuestas en profundidad, eh, entrevistas, perdón, en profundidad a informantes claves que nos puedan eh, ayudar a comprender la situación problemática. Pero también es necesario eh, recolectar una información diagnóstica de, eh, que nos permita evaluar eh, cómo realmente esas políticas han impactado en la población de personas con discapacidad. Espero sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones a través del de, canal de YouTube y con gusto estaré conversando con ustedes. Saludos a todos. Muchas gracias.